Richard hay otro que no quiere salir en el blog, Él no quiere salir, salir en el blog porque una vez le saca una foto saliendo tuña. ¿Cierto Richard? <risa> <risa> <risa> <risa> ya. No, no te estoy grabando, tranquilo, okay, tranquilo, okay. tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. <risa> Me está apuntando una <risa> nerf. Hey guys. Ya compadre, voy a, voy a empezar a grabar. Hoy día es lunes 9 de abril, estamos con igazo ahí. En está... bueno, sí. He cachado que puta el, el blog del viernes es el que me cuesta más, weón. Saqué muy bien el del lunes, saqué muy bien el del miércoles. Y el del viernes siempre, siempre me cuesta más. Ha sido una weá así como histórica en este blog que el blog del viernes es el que más cuesta. Antes de empezar, no se olvide que puede suscribirse, activar las notificaciones. Este es el blog 292. Y está el aguito, compadre. creo que queda la impresión de que mi pega es subirme a ascensores y bajar por escaleras, y abrir puertas, pero no, es mucho más. Más de 10 de abril, los días pasan rápido, las semanas se van muy rápidamente. Los vlogs de los viernes siempre me han hecho suma difíciles Hubo un tiempo que publicaba los lunes los miércoles los sábados y parece que eso me funcionó pero el problema es que no me permitía cargar los viernes lo cual si lo pienso es eh, un problema ahora porque yo saco los lunes de jotarea muchas veces nos enfocamos solamente en la herramienta cuando en realidad es el sistema si sí, si tienes una herramienta de mierda puedes llevar a cabo tus planes puedes crecer adquirir mejor herramientas nuevos conocimientos y el sistema Va a estar inamovible. Me falta un sistema. Olvidé cómo era este sistema. Lo estoy redescubriendo. Me ha costado un poco. Lo sé. No he a otro que no quiere salir en el blog y de repente para producir eh, cosas siempre estamos pendientes de la herramienta no sé qué cámara usáis para grabar el blog, ¿Qué programa usáis para grabar música y en eso se nos va la vida cuando en realidad tenemos que enfocarnos en la metodología en los sistemas. Me dice, cenita, son unos fideos integrales con carnecita, palta y tomate. Por si se lo preguntan. Ahí hay un sufrito. La verdad es que sí, ahí es como... <coughs> Teniendo un buen sistema, un sistema fuerte, te puedes cambiar de una herramienta a otra y ser igual de efectivo. Eso te da flexibilidad, te da un montón de cosas. Pero este no va a ser un blog de cómo ah, vamos a empujar cosas y nos vamos a exigir y vamos a... <risa> de allá, eh, la pega está súper entrete, eh, con gente muy divertida, pero está... Está muy exigente. Además, no he sido muy cuidadoso con mi salud. Estoy... <coughs> estoy súper resfriado. Estoy cansado. Así que... Pero esta etapa lo voy a tomar con calma. Una gran parte del sistema para ser más productivo es cuidarse. Y cuando tenga más... Cuando esté más firme, más de pie, creo que ya ahí será el tiempo de... Exigirse un poco más. Muchos de ustedes me dijeron... Eh, que lo tomaran con calma y por primera vez en la vida voy a seguir ese consejo. Sé que si es que puedo sacar un blog lo voy a sacar, si no... Bueno, siento que debería contárselos, quería contárselos y en verdad estoy cansado. Pero eso, lo estoy pasando súper bien haciendo estos blogs. Siento que estos blogs son una gran parte de mí y eh, me echaba bastante de menos. Blog 192. Nos vemos en el siguiente blog, no me voy a poner el día. Nos vemos en el siguiente. Además, le un saludo a Karina Kovacevic, en el capítulo que grabé el sábado, me vio caminando con mi cámara por Santa Isabel y me pidió que le mande un saludo y se me olvidó mandarle un saludo antes.